Telenor, el periodista Vladimir Paula, quien nos va a hacer una panorámica verdad de cómo anda la ciudad a esta hora del día aquí en San Francisco de Macorís, en medio del llamado a huelga que inició en el día de hoy. Saludo Vlad y bienvenido. Muchísimas gracias Víctor a todos los que hacen el diario con este espacio, sin duda se ha convertido en uno de los presentes del nordeste. Bueno, nos encontramos en estos momentos en la dirección regional noreste de la policía, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde hace apenas eh, unos minutos ha apresado el vocero y dirigente del colectivo de organizaciones de lucha populares en el sector mamá Miguel Ángel Reyes. A su llegada al partel, eh, traído verdad por agentes, denunció que fue maltratado, golpeado en momentos en que, que, que realizaba manifestaciones en el sector de Vista al Valle, ha expresado Miguel Ángel que su comportamiento puede, eh, si duda alguna, ¿verdad?, de provocar otras situaciones, ya darte un tiro al movimiento, porque dice entonces que la protesta de lo delante se van a arreciar en esa zona. Repetimos en el último minuto, acaba de ser apresado Miguel Ángel Reyes, quien es vocero del colectivo de organizaciones de lucha populares, grupo que ha convocado este llamado a huelga por 48 horas aquí en San Francisco de Macorís. A tempranas horas de la mañana de hoy estuvimos eh, haciendo un recorrido por las diversas calles de aquí de San Francisco de Macorís. Eh, hemos notado un tránsito tímido, un comercio tímido también para abrir sus puertas y principalmente en las arterias eh, de más movimiento, en las principales arterias comerciales de esta ciudad de San Francisco. Víctor. Sí, eh, Manuel, una, tiene una pregunta para ti, Blady. Blady, este, sí, con relación a... Nos informa que apresaron al vocero. ¿Bajo qué cargo? ¿Se ha sabido o todavía no? Bueno, eh, a su llegada, como les decía, cuando fue trasladado aquí al partel, esposado con los trazos, ¿verdad?, de, con las esposas, él de, denunció que se encontraba manifestando, que encontraba justamente protestando en el sector Vizcalvalle. Fue en ese momento cuando eh, fue detenido por agentes policiales y la denuncia que él hace es que ha sido eh, golpeado, que fue golpeado por los agentes, aún él Expresándole que formaba parte de la dirección de este movimiento aquí en San Francisco de Macorís. Vladimir, y con relación al estado de salud en el que se encuentra el oficial de la policía, el mayor, que fue herido en la anoche por los individuos que convocante a huelga. Bueno, con relación al de mayor del Orbe que dirige justamente el cuartel en Valle, su condición es estable, recibió un impacto de bala en su pierna izquierda, está tras peligro, gracias a Dios. Eh, en contación a este hecho, guarda prisión una persona, un joven conocido como Eris, eh, a quien la policía lo acusa conjuntamente con otros eh, cinco individuos de la noche de ayer, eh, en el mayor momento de que se encontraba apostado en la denominada esquina caliente, sector vitalvaje. Condiciones eh, se encuentran estables, Presumos justamente al respecto con el general Cera, eh, el nuevo general aquí en San Francisco de Macombín, y él decía y condenaba, criticaba justamente y los que pudieron echar a sonar de esos manifestantes en la noche de ayer y decía que, bueno, la policía lo adelante tendrá entonces eh, enfrentar a todos aquellos que quieran alterar el orden en este llamado a huelga por 48 horas. Gracias, gracias, Vladi, por ese importante reporte que nos hace describiéndonos cuál es la situación que reina aquí en San Francisco de Macorís a esta hora del día en medio de esta llamada huelga por 48 horas. Gracias, Vladi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y continuen en este contacto diario. Gracias. Bueno, pues nosotros hemos llegado al final con ese importante reportaje de nuestro querido compañero Vladimir Pablo, quien es director de prensa de este grupo Telenor, ya está la información, esa es la situación que reina aquí en San Francisco de Macorís, recordarle, fue apresado el dirigente... Eh, del, ¿verdad? del el, Vamos a decir el vocero El vocero del el, movimiento del, del movimiento Que llamó a huelga por 48 horas Aquí en San Francisco de Macorís Hemos llegado al final así que vamos a desearle Que el San Francisco, la ciudad se mantenga tranquila Y que todo esto pueda pasar En calma para que volvamos a podernos reintegrar A nuestras labores Y esperarlo es mañana por aquí Víctor ¿verdad? Así es Para hablar de otros Gra temas interesantes Que no pudimos tocar hoy como fue el apresamiento del Ex administrador de la lotería. Así es. Mañana Gracias por estar con nosotros. Agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Telenor. Como siempre, nos brinda todo su apoyo para que este espacio pues, pueda mantener informado y orientado a toda la región nordeste del país y el mundo. A La parte técnica, José Paulina, Melvin, allá sí. a nuestro.